De la gente, batallas que vayan creando, pues la gente de... que le deposita a K-Drop. Y a ver qué conseguimos sacar el día de hoy, chicos. Recordad que han metido un nuevo evento, que es el evento de Mayor, que acaba en 31 días y 8 horas, chicos. Este evento ya he grabado unos cuantos vídeos y la verdad es que me ha impresionado bastante lo chitado que está. Y los petardazos que te pueden llegar a pegar estas cajitas de aquí, ya decimos batallas. Y la verdad es que están muy, pero que muy bien, chicos. Así que nada, dicho esto, eh, recordad que voy a depositar con el código EDURG para un 10% de bono de depósito. Y entrar en un sorteo de depositante de 100 dólares, chicos. Recordad que podéis pagar por Payback Skin, Skrill, Visa, Visa, Trusly, Crypto, Skinbag, Neteller, Giftcard, con las cuales podéis pagar por KingWin, g o PayPal. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Y vamos a meternos en las Case Battle, ¿vale? A ver qué conseguimos sacar pues, en batalla de aquí que vaya pues apareciendo de la gente. Así que nada, mira, esta batallita de 30 dólares Me parece bastante bien Y vamos a ver a ver qué conseguimos sacar con estas Batallitas que hace la gente Bueno, aquí Vamos ganando Pero muy F la verdad Porque esta caja creo que cuesta 5 dólares Bueno Vaya Le ha soltado la P2000 Filtester, un poquito mal Pero ahí ganamos nosotros, creo ah. Pues nada, pues nos ha ganado el chico. Vamos a crear, no, va a crearnos. vamos a meternos en la, en la de la gente. Por ejemplo, uy, esta de 99 dólares, ¿cómo renta meterse? Pues nada, ha metido un bot. Ha metido un bot, esta de 18, por ejemplo. Recordad, han metido una cosilla muy, muy guapa. Ahora os lo enseño, cuando terminemos esta batalla, ¿lo veis? Está muy, muy top, ¿eh? Bueno, aquí empezamos perdiendo. La Yogi, que si no recuerdo mal, cuesta 3 dólares, por ahí. Y mirad lo que os puede salir, literalmente, es que muy, muy, muy chetada. Y la última, de 4 dólares, que hemos perdido aquí. Así que, nada, chicos. Vamos a Lo que quería enseñar, nuevo que han metido, es esto. Si vosotros veis una batalla que os guste y, y veis que van muchas para abajo, porque hay mucha gente conectada, simplemente os ponéis encima... Y se os para la batalla. ¿Veis? Van bajando todas las demás menos la que tú has parado. Ahora yo lo subo. Y se va para abajo. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues para que la batalla que tú quieres hacer no se te vaya para abajo. Haces así, párate. Y aquí se para. Entonces es una cosa que está muy pero muy bien. Y y gracias a esto pues nos facilita meternos a las batallas más rápido. Así que nada. Vamos a ver qué nos sale. Esta de 2 dólares 20... A ver qué conseguimos sacar. Bueno, el primer... La primera un poquito de F Y la segunda... Gano yo. Así que nada, no está nada mal. Vale, 2 dólares 22. Hemos sacado de 2 céntimos de profit. Pero... Lo aún A 1 por 5. Y ojalá no salga, por favor, pido... Que esta batalla... Este upgrade... Casi... Casi, casi, cuando va lenta siempre va para la derecha Pero ya el por 5 es complicado Vale, vamos a tener una batalla cara, ¿vale? Vamos a poner aquí de mínimo 9 dólares Mira, 23 dólares de cajita 10 cajas del nuevo evento, ¿vale? Estas son las de 2 dólares, creo, las PEC Creo que son las de las cajas de 2 dólares Que no están nada mal ¿Para qué os para qué mentiro? ¿Puede soltar? Pues mierdecilla Pero también os puede soltar petardazos, ¿vale? Yo... Yo es que tiraría más por lo alto, ¿no? Pero, pero bueno, al fin y al cabo no está mal Porque, como digo, puede pegar petardazos Y lo bueno de de esta batallita Es que vais consiguiendo puntos Como veis, yo consigo 200 puntos Que esos son como 2 dólares en depósito vale entonces ya haciendo una batalla Pues conseguís todos estos puntitos que están muy muy bien Y pues eso eh, Recomiendo que hagáis batallitas Porque podéis conseguir puntos muy free Y encima podéis llegar a ganar la batalla Así que nada Está, está muy muy pero muy bien Pues por pues ahora nos va ganando Y nos va pegando un poquito de la paliza de, del siglo Así que vamos a comprobar a ver qué nos salen estas dos últimas cajas. Por favor, un petardazo. Bueno. Pues nada. Pues muy F me da a mí, ¿eh? La última cajita de 5 dólares. A ver qué sale. Nada. Ha ganado él. Y se ha llevado 16 dólares. No ha salido muy rentable esta batalla. Pero vamos a unirnos a esta de Funk, No he probado esta caja en mi vida. Pero ahora la vamos a probar. A ver qué sale. ¡Ojo! Lo que le acaba de soltar. Una M4A4 Bullet Rain Minimal Wear, chicos. Madre mía. Buf. Batallita muy, pero que muy risky, ¿eh? 52 dólares para 4 personitas. A ver qué conseguimos sacar de esta batalla de cuatro personas de 52 dólares, chicos. A ver qué conseguimos sacar. Si le va a meter un bot o se va a meter alguien. Vamos a hacer F5 por si acaso se ha quedado pillado. No. Pues nada, a esperar se ha dicho. Recordad lo del nuevo evento y los puntitos. Que ahora lo explicaré si queréis. Cómo funcionan los puntitos y en qué los podéis gastar. Y, y todo ese tema, ¿no? Porque yo... Pues, está muy pero que muy bien. Y esto de... Que deposites y te den puntos y un bono de depósito con, con mi código de referido, pues al fin y al cabo podéis llegar a sacar bastante dinero solo por depositar. ¿Entendéis? Imaginaos que depositáis 10 más el bono de depósito mío, pues serían 11 más 10.000 o 11.000 puntos que no, 10.000 no, tampoco me flipo. Mil puntos que darán en del nuevo evento, pues al fin y al cabo puedes llegar a ser muy, muy top. Así que vamos a ver qué nos sale en esta batallita. Por ahora vamos perdiendo... Ah, no, mira, acabamos de remontar. Pero ya las máscaras son estas. ¡Eh! Bueno. Vale, vale, vale, me gusta, me gusta. Bueno. No. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, pero como a esto, ¿no? Vamos a tope de power. Bueno, chicos. Escuchadme, no voy nada mal, eh Nada, nada mal Y hemos ganado esta pedazo de batalla Y hemos sacado 182 dólares de 52, chicos Así que nada, vamos a venderlo Y a ver qué conseguimos sacar con más batallas Y nada, vamos a hacer una última batallita, ¿vale? Así de 13 dólares